Buenos días, jueves 2 de febrero de 2023. La inauguración de la gestión académica 2023 contó con la participación del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en la unidad educativa Guido Villa Gómez, en la ciudad de Oruro. Además de la participación del ministro de Educación y autoridades del Ejecutivo en otras regiones, realizaron actos parecidos con los estudiantes. ...de poder nuevamente ajustar nuestra educación. Necesitamos que nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas, recobren, que se fortalezcan esos aprendizajes. Pero sobre todo también exhortamos a nuestras maestras y maestros que hoy también sea un buen año para los maestros y maestras. Yo estoy contento por lo tanto de estar aquí en Oruro, Parlamentarios del MAS denuncian que circula en redes sociales un audio cortado maliciosamente para continuar con la intención de dividir al instrumento político. En el audio, supuestamente el expresidente Evo Morales se refiere al pedido de personas de las bases en el trópico de Cochabamba para revocar el mandato del presidente Luis Arce. Que Este audio para nosotros es editado, es un audio mal usado, Seguramente detrás de esto, hay personas interesados en dividir al MAS. Y creo que hay que aclarar también, quienes de manera esonia y de manera tonta diría, colegas nuestros de, que han sido elegidos por el MAS, ahí está, el Evo está buscando dar un golpe, de ninguna manera. El gobierno nacional decidió no ampliar el plazo para tramitar la autorización de uso de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos del país. El plazo venció el 31 de enero de 2023 y a partir de este 1 de febrero se inicia con los controles de concientización. Justamente eso es lo que, lo que, lo que también queríamos anunciar, que es muy importante a fin de descongestionar las largas filas que se han generado en distintas ciudades de nuestro territorio es eh, el mes de febrero se va a socializar, se van a hacer operativos, los cuales van a ser sujetos a una recomendación verbal por parte de los efectivos policiales y a partir del mes de marzo se van a realizar las sanciones ante la infracción o ante el incumplimiento de la normativa. El presidente Luis Arce inició este miércoles una agenda departamental. Homenaje a los 242 años de la revolución de Oruro. La jornada de ayer entregó varias obras en el municipio de Popó y Pazña. Con esta entrega de 30 obras, de 30 viviendas, hermanas, hermanos, aquí en Pazña, estamos beneficiando más o menos a 105 habitantes del municipio. Es una inversión que el gobierno nacional está haciendo con más de 2 millones de bolivianos, que el gobierno nacional con mucho cariño en este su mes aniversario en este en este municipio tan querido de Pasña que venimos a visitar estamos entregando hermanas hermanos con recursos que se han generado en AE Vivienda empresarios de la Cámara Nacional de Comercio preocupados por los 29 días de paro en Perú aseguran que se está incumpliendo contratos en el envío de productos Estamos hablando más o menos de 240 millones de dólares de afectación. Pero no solo es el problema el problema económico el que se está produciendo acá, sino es, es un problema social también. Tenemos casi mil camiones parados. Hay gente que eh, nuestros transportistas están perjudicados en, en casi, más, casi un mes. Están en, en situación de no han generado dinero, tienen los camiones en la carretera botados, algunos han abandonado sus vehículos. Gobierno descarta desabastecimiento de carburantes en todo el país. Lamenta que personas malintencionadas generen susceptibilidad. El abastecimiento es normal y lógicamente cuando suceden estas cosas, lo primero que hace la gente es salir a las estaciones de servicio y generar ese, esa sensación, ¿no? Y la gobernación de Cochabamba y el CENASAC iniciarán acciones de control y prevención de gripe aviar tras registrar cuatro nuevos focos de infección de influencia. Piden a productores avícolas intensificar medidas de bioseguridad. Y en coordinación con, el, con Senasac estamos trabajando para poder coordinar y también encapsular aquellos, aquellos avícolas que se han detectado el gripe aviar. El Congreso del Perú rechazó este miércoles un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en diciembre del 2023, en medio de una ola de protestas contra la presidenta Dina Boluarte y los parlamentarios, que ha dejado más de 60 muertos en siete semanas. Votación final a favor, 54. En contra, 68. Abstenciones, 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación.